ahora vamos a la segunda pregunta guía que es cuáles son los tres sectores que más volumen generan en negocio y de esos cuáles son compañías domésticas versus foráneas primero tenemos que contestar la primera parte de esa pregunta para averiguar cuáles son las tres compañías que más volumen de negocio generan o los tres sectores perdón que más volumen de negocio genera vamos aquí a filter vamos a escoger un sort and roll up y vamos a agrupar por sector y vamos a crear un sort de of volumen máximo en este caso puede ser el mínimo y vamos a hacer una suma que va a agrupar todo eso en cada sector va a sumar todo el máximo de volumen de negocio entonces le damos a aplicar y eso nos va a solamente presentar el volumen de negocio y el sector pero nosotros queremos ver solamente los tres más altos así que vamos a hacer un sort y vamos por uh, volumen de negocio este decreasing que es el más grande arriba y ahí bajando okay. entonces aquí nosotros entonces podemos ver que estas son las tres sectores de más volumen de negocio en Puerto Rico déjame volver otra vez aquí que son comercial por mayor comercial por menor y manufactura. Solamente queremos bregar con esos tres. Ver cuáles de esos son. Foráneas y domésticas. Así que tenemos que filtrar el resultado. Creando un filtro condicional acá abajo. Para solamente estos tres resultados. Así que en el sector. Como solamente queremos estos tres. Pues vamos a copiar exactamente cuál es el sector. Que en este cuatro, En este caso es 44, 45. Comercio al por menor. Y entonces vamos a crear otro más. ¿Ven que seleccionamos solamente eso? Y ahora aquí yo lo voy a apagar un minuto para poder ver todos los resultados y copiar el segundo. Que es 42. Comercio. al Por mayor. Vamos a verificar que funcione. Correcto solamente ese. Y vamos al último que es. 31 al 33 que son manufactura vamos a asegurarnos que este funcione también no me, no, ah lo prendí, lo apague manufactura, perfecto, ahora ponemos prender los 3 y con eso tenemos el resultado filtrado exclusivamente los 3 Sectores de mayor volumen de negocio en Puerto Rico. Y ahora vamos a la segunda parte.